Grandes, en donde se ha visto la mejoría en cuanto a la salud mental con una alimentación rica en omega 3. ¿Por qué? Pues porque cuando este, estos omegas tienen la característica de desinflamar el cuerpo, pues ¿Sí? gran cantidad de enfermedades, las principales que nos ocasionan pandemias, ¿Sí? tienen ¿Sí? origen inflamatorio. ¿Sí? Estamos hablando del síndrome metabólico, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de muchas. El el, el terreno de investigación aún es fértil, pero sí hay publicaciones interesantes en donde incluso se ha, se ha, se ha comparado el efecto de, en cuanto a salud mental de consumir omega 3 con Prozac o con, algunas, o con algunos otros eh, eh, eh, medicamentos eh, que se son utilizan. Cosas, son cosas diferentes. Favorece so, la salud. Son cosas mental? favorecen, pero no sustituyen. Por eso lo menciono. Ah, Por eso pero lo no menciono. No sustituyen. Las personas que tengan tendencia a depresión, que tengan tendencia a ansiedad, deberían de usar omega 3 para poder ayudar más, no sustituir el tratamiento okay. que le haya dado el médico, cualquiera que este sea de base, mm -hmm. porque mejoran mucho. Pero también ayuda a regular el sistema inmunológico, porque la inflamación Exacto. está dada por las células inmunológicas del cuerpo. Entonces, mejora el sistema inmunológico y predispone a menos enfermedades. Hay una gran controversia médica en mm -hmm. cuanto a la salud cardiovascular. Porque se dice que no sirven para nada. Ajá. Hay estudios que dicen no sirve para, para nada. nada. Pero hay otros estudios que demuestran cómo sí disminuye el, el, los triglicéridos y aumentan las moléculas de HDL que son las buenas para el corazón. Ajá. Si hace esto, podemos inferir que a través de que la inflamación no se está dando y que no se forma la bolita de grasa que tapa las arterias, pues podría mejorar la salud cardiovascular propiamente no hay estudios que hagan cortes y disecciones que digan bueno sí mira como un indicador que diga si sí lo mejoró uh -huh. sin embargo si lo agregamos a una buen a un buen estilo de vida y usamos los omegas de manera responsable bueno pues nos puede ir muy bien ¿Dónde lo encuentro el omega Eso. 3 mira las dosis que debemos de usar eh, se hace una media, o sea, van desde los 1.200 eh, miligramos hasta los 2.500 al día. Okay. Los requerimientos van a ser diferentes en cada época de nuestra vida. No es lo mismo cuando estás lactando, cuando llegas a, a la menopausia, cuando estás en propio climaterio. Pero ahora que soy vieja, que hay que qué individualizar. Cantidad. Hay que individualizar, no se puede prescribir nada más así, por eso es tan amplio mm. el, el rango. Ajá. Pero se dice que hay un término medio de 500 eh, okay. que se podría utilizar todos los días. Para que tú tuvieras esos 500 eh, eh, que necesitas en todos los días, uh -huh. deberías de comer pescado, eh, de preferencia salmón, sardina, eh, deberías de comer atún o mariscos, chía o nuez. Eso lo podemos. en todos estos, comer todo. En, en todo esto lo podemos en Puedo encontrar. comer todo, me encantó todo. Pero así comieras mucho uh -huh. de esto. No, mu, dicen los estudios también ¿Sí? que no puedes suplementar. Por eso la suplementación a través de omegas es muy importante. Claro. Porque también tenemos aquí un gran eh, eh, grupo de pacientes que son vegetarianos y que, bueno, eso tiene otra, otros requerimientos específicos. Pero eh, aquí quiero puntualizar, Patti, uh -huh. que si nosotros no los podemos consumir en la dieta. Por temporadas, porque tampoco es todo, todo el, tiempo, todo el tiempo, deberíamos sí suplementar con un buen suplemento. Para que ustedes puedan utilizar un buen suplemento, si no lo logran con la dieta, lo mejor es la dieta, lo hemos hecho aquí al cansancio, pero si no lo logran con la dieta, Pati, o sea, hay que buscar que el frasco que usted compre sea un frasco que no permita el paso de la luz, que no sea transparente porque se inactiva el omega. Debe de ser puro y debe de decir ahí en su etiqueta, omega-3, no debe de venir con omegas de todo tipo, más vitaminas de todo tipo. porque no, omega-3 solito. Quédese. Oye, y repíteme por favor los... Los alimentos que sí funcionan, salmón, atún, atún. Sardina. sardina, mariscos, sí. eh, eh, camarón, chía. por ejemplo, chía, chía. Nuez. nuez. Es importantísima toda esa... No, pues es es, es muy bueno porque esa es la, el, la alternativa en la alimentación, más un suplemento en caso de ser necesario. ¿Y te das cuenta cómo todo se relaciona? Sí. O sea, vimos vitamina D que mejora el sistema inmunológico. Vimos este, toda la salud intestinal, donde hablamos de, de la microbiota, sí, de cómo sí, se sí. regula Ajá. el sistema inmunológico. Y Hoy venimos a traer omegas que regulan el sistema inmunológico. Entonces, nos damos cuenta cómo el cuerpo pues, está perfectamente bien conectado y en es ese balance malicia. perfecto que tenemos que tener todo el tiempo, pues hay que ir por temporadas utilizando diferente tipo de ayuda ...en la suplementación si hay una enfermedad que lo que, o alguna condición de salud que lo requiera... Sí. ...o bien hacer conciencia de la alimentación y ver que en esos alimentos está probado. Ahí está el grupo de estudio de los 130 esquimales de, de Lancet... Uh -huh. ...en donde pues nos demostraron que la dieta que ellos llevaban era suficiente para tener una mejor salud... ...y pues desde ese tiempo hasta ahora nos tienen eh, pues investigando sobre ese hecho que es algo real... Y un terreno fértil, obviamente, para la investigación. Esos, esas, esos pequeños grupos de población, esos pequeños grupos de población, cómo, cómo enseñan, ¿no? Lo mismo, este, algunos que, que están más en el, en el territorio asiático, no, no los esquimales, pero cómo te han provocado investigaciones y han descubierto que detrás de esa salud está la alimentación, como un primer como un primer recurso, ¿no? Los, los este, esquimales con el pescado o los que vivían en, en, en los Andes en algún momento, en los Himalaya, en, en Japón, Okinawa con tanto pescado, en fin, ¿no? Todo eso para favorecer la vida. Y si te das cuenta, o sea, conforme vamos avanzando, volvemos al principio a volver a ver este ecosistema como a nosotros como parte del ecosistema claro, que, es, claro. que es lo que yo digo ¿no? Uh -huh. y y bueno es indispensable voltear a ver la medicina curativa en donde está la alimentación necesariamente y lo que hacemos aquí para ti que es conciencia para estar diciendo bueno pues si ya vimos que estos hongos que estos grupos experimentales nos están ayudando que están en la naturaleza que crecen cerca de nosotros pues hagamos ese esa simbiosis con nuestro ecosistema para mejorar la salud y, y ahí es donde tendríamos también que, que reconocer la gran riqueza de méxico en hierbas, en nivel en este, en este animales, en, en granos. Los múltiples climas del país permiten un cultivo enriquecedor de nuestra alimentación. Nada más hay que saber qué comemos. Eso. Y vamos a ir preparando poco a poco, que se me está ocurriendo mucho centrarles todos estos Ajá. temas de gran relevancia en platillos.